vídeo vamos a hacer un repaso más o menos superficial a lo que es la cinta de opciones y las funcionalidades o opciones más interesantes que incluye la cinta de opciones se denomina a tanto el menú superior como la cinta que aparece al acceder a cada uno de estos menús ¿vale? esta sería la del menú de inicio en el menú archivo ya lo hemos visto en un vídeo anterior donde tenemos aquí la información de archivos recientes, etcétera, Y aquí también es interesante decir, aparte de que tenemos las opciones de guardar cómo imprimir, una, esta serie de opciones, tenemos también este menú de aquí, opciones, donde nos sale una ventana pues con ciertas cosas como idioma, accesibilidad, establecer pues, tipografías, tamaño, cuando se abre un documento nuevo, dejar ciertas opciones ya prefijadas, ¿vale? de configuración general de lo que es el programa Excel. Bien, ya en lo que es la cinta de opciones, hay que decir que cada uno de estos menús, como hemos dicho, tiene su propia cinta y dentro de esa cinta, las opciones están agrupadas, ¿vale? Pues, en este caso, deshacer, portapapeles, fuente, alineación, etcétera, pues son grupos. El grupo de la parte de la fuente, pues tenemos la tipografía, el tamaño, colores. Y así sucesivamente, en fórmulas, pues lo mismo, biblioteca de funciones, nombres infinitos, etcétera. Además, la cinta de opciones, hay que tener cuidado, o simplemente saberlo, que si tenemos una pantalla un poco más pequeña, pues a lo mejor no me aparecen todas las opciones o bien no nos aparecen todos los textos, sino que a lo mejor solamente me aparecen los iconos, me aparecen las opciones principales, depende de la resolución de nuestra pantalla. Pues tendremos que en esos casos pues pulsar en las opciones que nos saldrán para desplegar los grupos completos de opciones. También decir que en las cintas a la derecha del todo, en cualquiera de las cintas donde estemos, a la derecha del todo tenemos esta flechita que apunta hacia abajo, ...donde podemos jugar a mostrar más o menos información, ocultar las distintas opciones, ¿vale? Dependiendo de la resolución o de la pantalla en la que trabajemos, pues eh, usar estas opciones pues pueden ser útiles. Bien, en inicio pues tenemos todo lo que es formato, eh, las opciones de hacer y deshacer que son muy prácticas, portapapeles la parte de copiar y pegar, la opción de copiar con formato que esto es muy práctico, si yo escribo algo por aquí, escribo algo por aquí... Y este resultado que tiene negrita y tiene rojo, pues en vez de tener que volver aquí poner negrita y rojo, yo puedo seleccionar este formato, le doy a copiar, y a continuación directamente pulso en otra celda y ya se me ha copiado este formato. Vale, esta es una opción común en todo lo que es ofimática de Office. A continuación tenemos un grupo de fuente, el grupo de alineación, lo mismo aquí también hay una opción muy típica que a lo mejor no conocemos, donde cuando tenemos una, un número largo, una cadena, pues a lo mejor me interesa ajustarlo vale de esta forma o también a lo mejor me interesa combinar dos celdas Puedo coger estas dos celdas le voy a combinar y ahora como vemos está ocupando una única celda pero visualmente ha combinado ambas vale si vuelvo a pulsar lo vuelvo a dejar eh, como está, vale. esta celda está es independiente está vacía y esta celda simplemente como este texto es más largo pues eh, está visualizándose por encima ¿vale? también lo podemos arreglar de esta forma Bien, eh, formatos de números, donde podemos incluir oye, pues que sean divisas, que sean porcentajes. Formatos condicionales, ¿vale? directamente que en un, en un conjunto de valores, pues que directamente me aplique un, un diseño gráfico que me destaque los valores pues, de mayor o menor, o crear mis propias reglas en cuanto a formatos. Formatos de tabla a nivel visual. Insertar, eliminar filas. ¿vale? Esto ya sería la, el grupo de celdas, el grupo de edición y grupo de análisis. Aquí en grupo de edición tenemos el buscador. ¿Vale? Buscar y la opción de reemplazar que es muy cómodo. ¿Vale? La pestaña de buscar, la pestaña de buscar y reemplazar. Puedo decir que busque, voy a decir aquí mayo, y entonces voy a decir que sustituye todas las palabras que aparezcan por mayo por cinco. Voy a reemplazar todo. Ha encontrado uno y lo ha sustituido. Bien. Insertar. Aquí tenemos el, el grupo de tablas. Grupo de ilustraciones, donde puedo incluir una fotografía, un logotipo que tenga en mi ordenador, formas que podemos definir y modelos 3D, iconos y demás desde el propio Excel. Otra serie de elementos que podemos incrustar, gráficos. Esto es muy potente. Tenemos mucha variedad de gráficos y podemos mm, combinarlos de multitud de formas, de configurarlos, cambiar las leyendas, etc. Paseo, mini gráficos, filtros. También va a ser interesante esta opción de filtros para segmentar y trabajar con esos datos. Vínculos, que son enlaces, para insertar un enlace. Comentarios para añadir un comentario en una celda, si es algo que queremos recordar más adelante o que es un documento que vamos a facilitar a otro compañero o compañera y queremos que tenga en cuenta esa anotación que hemos hecho. Por ejemplo, revisar, no estoy seguro de este dato. Pues dejo este comentario aquí. Y visualmente vemos que tiene esta esquinita aquí, de tal forma que se pone el ratón encima. Ya me va a mostrar el, ese comentario. La parte de texto, o sea, el grupo de opciones de texto y el grupo de, de opciones de, para insertar símbolos, ¿no? Para símbolos específicos, símbolos un poquito menos habituales. Fórmulas y demás. O sea, símbolos de fórmulas, quiero decir. Nos vamos a disposición de página y aquí tenemos el conjunto de temas, que me viene una serie de temas gráficos con... Una tipografía predefinida, una serie de colores, márgenes, etcétera. ¿Vale? Dentro de este tema, pues podemos personalizarlo a nuestro gusto. Después, configurar página. Esto es principalmente pues, cuando vamos a tener que imprimir este documento. Pues puedo ajustar los márgenes, la orientación de esta tabla. Si la quiero en vertical o horizontal, tamaño del propio documento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Área de impresión, pues para afinar, ya lo que es la parte de impresión que queremos que mandar que deseamos mandar a la impresora, opciones de hoja y organizar. Esta parte de organizar, pues cuando tenemos eh, varios gráficos o varias imágenes, eh, nos permite pues montar o ajustar cuáles se ven delante de otros, etcétera. Porque un momento dado, si tenemos varios gráficos, pues uno podría tapar a otro. También las opciones de alinear con un, control, un margen, etcétera, Los tendremos aquí en el grupo de organizar, dentro de la cinta de disposición de página. En fórmulas, pues tenemos todo el conjunto de fórmulas a través de estos menús, la ¿vale? biblioteca de funciones. Pues las tenemos aquí organizadas, financieras, las que usar recientemente, autosuma, mínimo, máximo, suma, promedio, etcétera. Vamos a incluir una biblioteca. Nombres definidos que podemos personalizar, auditoría de fórmulas, cálculo y demás. Principalmente vamos a usar las fórmulas de la biblioteca de funciones. Datos. Pues ¿Cómo voy a insertar los datos? Si quiero traer datos de otras fuentes, por ejemplo, de un fichero de texto CSV, de una página web, de otra tabla, puedo conectar con otra base de datos, consultas y conexiones, si en un momento dado que tengo vinculado esta hoja de Excel con una base de datos, quiero que actualice y traiga los datos de nuevo, tipología de los datos, ordenar, aquí ordenar y filtrar, pues esto también va a ser muy interesante, si en un momento dado quiero ordenar una columna por... Eh, pues orden alfabético de menor a mayor usaré bueno, tengo que vamos a hacer aquí un ejemplo vamos a poner un pequeño rango ¿Vale? y lo vamos a ordenar para que vean lo sencillo que es ordenar esta selección y de en este caso de mayor a menor para que sea los ordenar al revés pues estaría ordenado eh, herramientas de datos, vale, aquí también es interesante, por ejemplo, quitar duplicados. En un momento dado tengo una serie de datos. Y me interesa quitar aquellos que están duplicados. Pues selecciono el rango, quitar duplicados, elijo esta selección, quiero que lo haga sobre esta selección, le digo que los quite, aceptar y encontró nueve valores duplicados y 12 únicos, he dejado los 12 únicos. Es una opción también muy que se usa muy habitualmente. Previsión, esquema, eh, donde puedo agrupar y desagrupar datos para visualmente eh, simplificar un poco la tabla. Y nos iríamos ya a las distintas opciones de revisar. Pues ortografía, puedo jugar el tema de sinónimos, la parte de accesibilidad, conjunto de datos, idioma, comentarios, notas, proteger y entrada de lápiz si tengo un lápiz óptico. Proteger también se usa... Habitualmente eh, puedo bloquear una hoja en concreta o puedo bloquear el libro con, completo, ¿vale? El libro es el documento completo y aquí también puedo gestionar los comentarios como, como vimos antes, ¿vale? En vista puedo jugar con las opciones que tenemos aquí debajo, la vista normal, la vista de diseño de página y la vista de salto de página y puedo hacerme mis propias vistas personalizadas, puedo jugar un poquito... Con estas opciones de, oye, quiero ocultar las cuadrículas, a lo mejor quiero hacer una captura de imagen y no quiero que se vean las cuadrículas, pues la quito, hago la captura. Puedo ocultar la, el encabezado horizontal y vertical de los números y las letras, ocultar la barra de fórmulas, después aquí tenemos las opciones de zoom, que bueno, es también similar, así trabajo con abajo a la derecha con el, el zoom... Eh, trabajar con una nueva ventana Bueno, trabajar con el tema de las ventanas Esta opción de inmovilizar, de inmovilizar Si sí es también muy práctica Porque si yo tengo aquí un nombre para cada columna Si me desplazo hacia abajo Os pierdo esa referencia ¿no? Y cuando tengo una hoja un pues ya más compleja Pues a lo mejor me interesa mantenerlo pues Simplemente le doy a movilizar Y le digo que movilice en este caso la fila superior De esa forma aparece esta línea un poquito más negrita Y si me desplazo ya se queda inmovilizada. Lo mismo que lo puedo hacer con la con la a ver, con la primera columna. O puedo eh, también eh, personalizarlo y desbloquear un momento, en un momento dado, desbloquear todo lo que tengamos inmovilizado. ¿vale? Eh, y bueno, aquí esta sería la opción de macros que nos permite eh, grabar una serie de pasos y que después el sistema. Nosotros reproduzcamos esos pasos y los ejecute de forma automática, ¿vale? Si tenemos que hacer una serie de acciones sobre una hoja de forma repetitiva, de forma continuada, por ejemplo, todas las semanas, los lunes, recibo un documento y tengo que hacerle una serie de ajustes a ese documento que siempre viene con el mismo formato, pues hacer una macro nos va a permitir automatizar esa tarea. En último lugar, tenemos la cinta de las opciones de ayuda. Y eh, pues nada, ayuda, contacto eh, con el soporte técnico, eh, mostrar aprendizaje, bueno, simplemente las opciones de, de ayuda para acceder a, a la información, aunque bueno, ya es muy habitual directamente en vez de usar la propia ayuda, irnos a Google, a hacer la búsqueda de, de la opción que necesitamos y nos podemos encontrar un vídeo, un tutorial, etcétera.